Catálogos Dinámicos Inclusivos Para continuar con el estudio de los catálogos electrónicos, vamos a revisar un poco del catálogo dinámico inclusivo. Este catálogo se genera a raíz de una necesidad estatal de incluir a los actores de la economía popular y solidaria, a los micro y pequeños productores y a los artesanos de la economía nacional.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 e incluir en el catálogo dinámico inclusivo a estos actores de la economía popular y solidaria, con sus productos, asimismo como las micro y pequeñas empresas.